...periodo de 11.3 años, aproximadamente. Cuando se encuentran estos campos, pegan un salto y se invierten. Y la carga negativa y la carga positiva cambian el lugar. Y hacen otro ciclo de 11.3 años. Esto es eh, NASA, ciencia, o sea, manchas solares, ponen en internet y van a ver un montón de información relacionada con esto. O sea, esto ha venido sucediendo. Sí, esto sucede siempre en el sol. Y hay periodos de mayor actividad de las manchas solares. Actualmente estamos en un periodo de mayor actividad solar, que eso también tiene que ver con, con lo que se habla de 2012, qué va a pasar. La NASA ya prevé como tormentas solares para el 2012. Desde el punto de vista galáctico, es como que se ve como que la estrella está en un estado de excitación eh, que es lo que la va a llevar en su momento a convertirse en una supernova que es como lo que sucede cuando nosotros vemos una estrella fugaz en principio, bueno, una estrella fugaz no es una estrella lo que llamamos estrellas fugaz son meteoritos en realidad pero sí sucede con las estrellas que mueren y que nosotros la vemos y ya no están ahí pero eh, la estrella alcanza una fase que es su fase de mayor excitación, en donde empieza así a acelerarse, se convierte en una supernova y estalla. Éxtasis. Ese es el éxtasis estelar. Eh, y bueno, en un ciclo de 11.3 años entran eh, aproximadamente 16 eh, ciclos Tolkien de 260 días. Y lo que vemos aquí también es cómo, cómo ya en el Sol está esta dinámica de polaridad, donde la polaridad alcanza un punto en donde se cruza eso es lo que llamamos polaridad cruzada o el, el, el salto cuántico ¿no? como que las partículas llegan así y cuando están cerca se invierten esa alternación eh, esa actividad se irradia desde el sol y carga el campo electromagnético del planeta con toda esta información que estábamos viendo un ¿no? ciclo de manchas solares generando las auroras y la actividad del Banco Psi como co código del calendario sagrado es como que toda esta actividad electromagnética que se carga en los anillos de radiación tiene un tipo de interacción que bueno luego se manifiesta en la Tierra y el hombre llega como a, a crear una una plantilla como esta, ¿no? es decir, a seguir una cuenta de tiempo que en realidad eh, lo que nosotros llamamos calendario, viene de, de la palabra calenda, que significa impuesto, y, y es una, una medida de ciclos para pagar impuestos. En ese tipo de pensamiento estamos sumergidos hoy en día. Eh, pero para una civilización como la civilización maya, ese concepto no existe. Calendario. Ellos están siguiendo otra cosa. Están siguiendo un, un código de frecuencia, una pulsación, un orden cósmico. Que están siguiendo eh, puramente, o sea, en su raíz, matemático. Están siguiendo una matemática celestial. Próximo. ¿Me ¿Pasa? Entonces acá vemos un poco más de cerca al planeta.